Hola, soy Isabel y te doy la bienvenida a este rincón. Como puedes comprobar, es un rincón lleno de vida, lleno de oxígeno, de paz, de sosiego... ...donde todos los elementales nos están rodeando. Um, en estos momentos donde sentimos gran desubicación, donde el entorno está bastante alterado, te recomiendo que busques tu rincón en la naturaleza para oxigenarte, para conectar con la tierra, con los elementales, para conectar contigo mismo. Es aquí donde realmente somos nosotros. Formamos parte de toda esta inmensidad. Y si quieres, te invito a que hagamos unos minutos de silencio para conectar con este entorno, para coger mucho chi, para respirar profundamente y para integrarnos en medio de esta naturaleza me acompañas coge una postura cómoda hacemos tres respiraciones profundas siente el sonido del agua cómo te envuelve Siente el sonido del agua como te limpia. Siente como la mente se va despejando. Como tu respiración se va calmando. Siente como tu cuerpo se relaja. Siente el sonido del agua. Cómo circula, cómo fluye. Cómo sigue su camino. Siente Siente el sonido de la naturaleza que te envuelve. Que te sana y te libera. Déjate sentir. Y fluye. Siente como el agua limpia. Y se lleva todo aquello que pesa. Que bloquea. Que paraliza. Y disfruta de este momento. De este regalo. Siente la fuerza de la naturaleza, que te envuelve, que sana y te limpia. Siente la conexión con la Madre Tierra. siente como la vida fluye dentro de ti oxigena y respira hacemos una respiración profunda una segunda respiración profunda una tercera respiración profunda y, y empieza a mover tus dedos de los pies y de las manos empieza a mover las piernas los brazos cuando lo sientas sin prisas abre tus ojos gracias, gracias por estar aquí